Hola, ¿qué tal? Yo soy Martín Araval. Estamos grabando el último plano de Sobre la Mesa, corto de Pablo Noriega. Ella, vení, vení, vení. Estás entregando unos números. Vamos por la pareja número 17. ¿Parejas que van a hacer qué? Van a chapar. ¿Ustedes están para chapar? Sí. ¿Van a chapar ahora? ¿Pueden chapar así? para el ¡Guau! ¿Eh? Wow. Es espectacular. ¿Es la primera que van a chapar? Sí. ¿Es la primera que van a chapar? ¡Uy, boludo! ¿Cómo están chapando? Cualquiera, si sí es al honor en el corte no ¿Pueden practicar el chape ahora? venga wow. uh, es uh, el espectacular! ¡Uy! ¡Qué bueno ¿Ustedes tienen como darse un beso para el no. ¡No! ¡Sí! ¡Uy, boludo! ¡Muy ahora es espectacular escuchar. Este sí, sí. bueno, a alguien le faltó chapar. Es todo tu culpa. No sé, ahora vez